No, totalmente, es muy complicado. Es lo mismo que las productoras grandes, ¿no? estos aparelhos gigantes, eh, que también las universidades grandes tienen, estos aparelhos gigantes, es muy difícil convertir. Y tipo, lo ves contigo propio, ¿no? eh, tú tal vez abreste un poco a las nuevas tecnologías, a lo que está aconteciendo, estás atento y en medio consigues seguir a onda. ¿no? ¿Cuántos amigos ya nuestra geración tienen? Que ya, ah, no, ya no son buenos con esto, y desisto. Desistem de que está acontecendo. Não podemos desistir. Não podemos deixar de olhar as coisas que estão a acontecer, Porque então, se estamos fritos. Tipo, não conseguimos acompanhar a realidade. E acho que é muito o que acontece com, com a educação. É muito difícil. Sobretudo em Portugal, é ainda demasiado vertical esta relação entre professor e aluno. Este medo de perder a perder autoridade e não comunicar como pares, como iguais. Isto tem que mudar super rapidamente.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 Ayúdame a entender lo que está a aquí. Y, y, y para, una para una escuela, para una escuela tradicional, hacer esto cuestiona todos los pilares en que está siendo construida la autoridad. Por eso es tan complicado hacer verdad. Nos hicimos un encuentro en 2018 que se llama Ciudadanía, en donde los jóvenes, durante una semana, jóvenes de diferentes escuelas, 120 jóvenes de 12 escuelas diferentes, en Kaskai, se y falaban, y encontraban dos problemas en sus comunidades y percibían que eran comunidades ¿no? a través de este encuentro. Y el problema más grande era el suicidio juvenil, que no te imaginarías, y sobre todo en una sociedad tan, tan privilegiada, me hace un problema muy grave. La salud emocional, en particular, que es un grave problema más ahora con la pandemia, por todos estos preconceitos que tenemos con hablar de las emociones, hablar de sentimientos que también tenemos que mudar. Y, y el segundo problema era eso, que la educación no les dice nada la, la educación. En ¿no? la pandemia fue obvio, todos los padres vieron ¿no? que era un miudo y, <laughs> frente a un computador durante ocho horas es surreal, ¿no? no hay forma y no acompañaron, no habiendo tantas herramientas. hacemos una aprendizaje para todos nosotros y la educación son los primeros en tener todo este problema. Y, mas yo vuelto a lo esencial, saber, mismo que tenemos que hacer todas estas más veces, voltar a lo esencial a crear espacios de encuentro con los jóvenes, a oír lo que tienen que decir, a oír a sus necesidades, a darles voz que no estamos a dar. Estamos otra vez a tentar encajar toda la forma de universidades en un formato que no, no, lo contiene, que no, que no, no dice nada. Y es, eso. eh, voltar a oírnos los unos a los otros y sobre todo los jóvenes. Porque si no, va a ser un gran problema.